Comenzamos la práctica de hoy, entonces, ¿ya? Muy buenos días a todos y comenzamos. Jun, Yuan, Ling Vamos a comenzar relajando nuestro cuerpo. Vamos a relajar los ojos. Los vamos a cerrar. Acomodamos la postura. Estamos sentados cómodamente. La cabeza se relaja completamente. Vamos relajando los ojos. Relajamos la garganta. Relaja. Relajamos el cuello completamente relajado. Los hombros y los homóplatos caen. Relajamos. Observa los brazos. Relajados completamente. La palma de las manos sobre las piernas. Todo relajado. y elevado. Conectado con el cielo azul. La puerta del cielo se abre. Observa. Vamos relajando el abdomen. El pecho se ahueca un poquito, sentimos que la columna se relaja por completo, todo relajado. Relajamos el abdomen completamente, se relaja, relajamos las caderas, las piernas, todo completamente relajado. Los pies se relajan, suavemente, relajado, La planta del pie pegada al suelo, sintiendo todo el chi de la tierra. Todo se relaja y la intención en el espacio interior de nuestro cuerpo. Conectamos con la cabeza. Vamos integrando a esta práctica todos los aspectos de la naturaleza. Todo lo que nos evoque la maravillosa naturaleza, la vamos integrando. Integramos el cielo azul, los desiertos, el agua. integrando en el centro de la cabeza a la altura del entrecejo en el palacio y conciencia pura se expande en todo el interior de la cabeza y va relajando se expande en todo el interior del dantien relaja se expande en todo el interior del bajo de las piernas y relaja completamente Ahora, nuestros Minyue unidos, todos, están en el campo de conciencia Minyue eh, Todos unidos de corazón a corazón, mente a mente Todos recibiendo la mejor información de nuestros sabios maestros nos conectamos con las conciencias del doctor Pangmin, de nuestro teacher Wei, nuestra maestra y todos los practicantes de Chin En Chikun del mundo entero, todos unidos de corazón a corazón, unidos completamente en amor universal, nuestros Min Ahora vienen al interior de la cabeza, recorre todo el espacio vacío de la cabeza, todo el espacio vacío del cerebro, de las neuronas, recorre todo el espacio interior del sistema nervioso central, lo no va relajando. Minyue va transformando todo el Chi en su interior en un Chi puro, cri, claro y cristalino. Todo el Chi en su interior es armonioso. Observa cómo yo recorre el espacio interior de los ojos. Es un espacio profundo. niño lo recorre, lo nutre. Minyue lo transporta. Observa cómo recorre mi yo el espacio interior de la nariz, de la boca. Lo va recorriendo, es un espacio profundo. Miyu lo relaja. Mi, y lo nutre. Ahora. y recorre todo el espacio interior del cuello. Es un espacio profundo, vacío. Y niño en su interior dice yo. de conciencia y se funde transformando todo el espacio interior del cuello se transforma el espacio interior de la glándula tiroide se abre se, abre, se transforma se nutre el chi es abundante la sangre fluye bien todo esta jaula, la glándula tiroides. Ahora, nuestros miembros que todo el espacio interior de los hombros y de los brazos. Observa. Es un espacio profundo, así. Y yo lo relajo. Y yo lo expande al cam gran campo de conciencia. Miño recorre las articulaciones de los codos, los antebrazos. Miño abriendo los espacios. Recorre el espacio de las muñecas, de las manos, de los dedos de las manos. Y niño abre, abre, se Ex expande hacia el gran campo de conciencia. Abre todos los espacios de los músculos, de los huesos, de los brazos, de los huesos más pequeños, de las articulaciones, niño los abre, niño los nutre, los purifica, niño lleva chi amoroso este espacio interior, observa mi yo en su interior dice sh Completamente relajada. Ahora, Minjue, desde su corazón de bebé, recorre todo el espacio interior del Dantienme. Observa. Es un espacio muy grande. Profundo, vacío mi Dios se funde en este espacio, abre los espacios y se funde en el gran campo de conciencia, recibiendo la mejor información de amor universal, va recorriendo con este amor universal, todos los espacios vacíos de los pulmones, del corazón las más. y yo lo recorre amorosamente y lo nutre, lo relaja. y yo lo expande, lo hace. Todos estos espacios se funden completamente en el universo, recibiendo amor incondicional. y yo trae. Alegría. Mingyo trae gratitud. Min yo trae paz a todo este espacio profundo, vacío, que se ha transformado en un chi armonioso, cristalino. Todos los bloqueos han desaparecido en el Dante en medio. Todo esta jaula, el chi fluye bien, la sangre fluye bien. Ahora, Minyue recorre todo el espacio interior del Dante en Bajo, lo recorre profundamente, lo va relajando, y en el espacio interior dice: Armoniosamente amorosamente. Minyue, amor universal, recorre este espacio profundo del hígado y la vesícula biliar. Lo va transformando, lo va abriendo con alegría y lo funde en el universo. Lo transforma, observa. Como el chi se transforma. En un chi puro, brillante, cristalino. Nutre el espacio interior. Todo está jaula, El chi fluye bien. La sangre fluye bien. Ahora. Niño de amor incondicional. Recorre todo el espacio interior del páncreas y el vaso. Es un espacio profundo vacío, que mi yo lo funde en el universo, transformando su chi interior, todos los bloqueos desaparecen, mi nutre, mi limpia y purifica, todo está jaula en el espacio interior del páncreas y el vaso. Todos los bloqueos desaparecen. Todo está jaulado. Ahora, niño recorre todo el espacio interior del estómago y los intestinos. niño de amor incondicional. Recorre, a, abre y lo funde en el gran campo de conciencia. Recibiendo la mejor información. Minyue amorosamente recorre los espacios y los abre. Los abre. Los relaja, los nutre y los purifica. Todo está bien. Minyue trae paz al interior del esto Ninjo trae alegría. Observa como lo interior es puro, claro, cristalino. Todo está jaula, todo está bien. La sangre fluye bien, todo está perfecto. El chi es maravilloso en el espacio interior del estómago y los intestinos. Todo está jaula. Ahora, ahora Minyue recorre todo el espacio interior de los riñones, de la espalda baja, Minyue abre, niño Min se funde en el gran campo de conciencia, Minyue transforma el chi interior de los riñones, los purifica, los limpia, yo trae amor y Recorriendo Este espacio profundo Todo es amor incondicional En este espacio profundo El chi es transparente La sangre fluye bien Todo está jaula Ahora Observa Como mi mí yo recorre todo el espacio interior de la columna de la espina dorsal es un espacio profundo que mi yo recorre, lo abre, mi yo se funde en este espacio y se funde en el universo, se expande, se expande, todo es transparente, luminoso. El chi es abundante, la sangre fluye bien, todo es puro y cristalino, todas las funciones de la espina dorsal recuperada todo está jaula, todo está jaula. Relá, en yo relaje. Y yo recorre amorosamente ahora y yo recorre todo el espacio interior de la vejiga y de los órganos sexuales amorosamente y yo se expande en el interior transformando purificando el espacio interior de la vejiga y yo lo nutre lo limpia yo lo transformo. Todo está jaula y los bloqueos han desaparecido. La vejiga y los órganos reproductores. Todo está bien. Ahora, yo recorre todo el espacio interior de las caderas. De los muslos de los músculos, de las piernas. Todo el espacio interior de las rodillas, mi yo va recorriendo las pantorrillas, mi yo recorre el espacio interior de los tobillos, de los pies, de los deditos de los pies. observa. Es un espacio profundo, vacío, que mi yo lo recorre, mi yo lo expande. Se abre los espacios, se relaja. Se funden en el universo, recibiendo la mejor información de transformación. Limpieza. El yo regenera este espacio interior. Va regenerando el espacio interior de las articulaciones. Todo se relaja, todo se nutre. El chi es abundante. Todo está jaolado en el espacio interior de las piernas. En este espacio grande y profundo, fundido. En el gran, en el gran universo de amor incondicional. Todo fluye. Todo es armonioso en el interior de este espacio profundo. Todo está jaula, Todos los bloqueos han desaparecido. El chi es abundante. Ahora, Minyue recorre y se funde en todo nuestro cuerpo interior. Minyue ama todo nuestro cuerpo. Minyue en el interior, amorosamente. Ahora podemos poner en el gran campo de conciencia a todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, todos en el gran campo de conciencia disfrutando, recibiendo toda la buena información para sus vidas, todos sanando. Todos alegres, conectados a su corazón de bebé. Todos unidos en conciencia. hermosos. Todos disfrutando del gran campo de conciencia de amor universal. Todos felices. Para todos un gran jaula. De corazón a corazón, mente a mente. Ahora observamos todo nuestro cuerpo de chinu en el interior en la cabeza del palacio Chen, Dice yo Siente cómo nos expandimos al gran campo de conciencia, disfrutamos esta sensación, todos unidos, somos uno de corazón a corazón mentalmente observa relá suavemente la completud se pone de pie Vamos a cerrar los ojitos, mantenemos los ojos cerrados, y muy elevado, ninjú en nuestro interior, la planta de los pies apegada al suelo. Vamos a elevar la bola de chi a la altura del en alto. Vamos a elevar suavemente. Los brazos de chi, la bola de chi a la altura, sobre la cabeza, y vamos a ir vertiendo este chi. Nos vertemos el dante en alto, nutriente transformando chi, cuello, el dante en medio, las mamas. El dorso de las manos a la altura de las costillas. Las manos en la cintura. Se relajan los hombros, los brazos. Las manos relajadas y vamos a hacer cabeza de grulla. Minyue en el interior del Dandien alto, En el interior de la cabeza. En este espacio vacío. Mentón un poquito hacia adelante, cabeza hacia arriba, cae la cabeza, bajo el y sube, mentón elevado, estiramos el cuello, cabeza hacia adelante, el mentón hacia adelante, cae por el pecho. Cada cual sigue el movimiento. Cabeza hacia atrás. Entonces, el mentón sube, el cuello Cabeza abajo. Un mentón hacia adelante, es el círculo. Un mentón cae por el pecho. Enderezamos el cuello. Seguimos cada cual a su ritmo, siente como las cervicales se abren, vinjo en el interior, transformando todo el chi del cuello, el chi en el interior de la cabeza. la cabeza cae. Relajamos los hombros, los brazos. Suavemente vamos transformando el interior de la cabeza. Todos los órganos se los benefician, los órganos internos. Vamos deteniendo solamente el movimiento. Y yo en el interior de la cabeza. Ahora el mento cae. Sobre el pecho. Recorre el pecho. Hacemos el sentido contrario. Mentón hacia adelante. Cae el cabeza. Hacia atrás. Mentón sube, estira. hacia abajo entona un poquito al pecho cae sobre el pecho estirando todas las cervicales observa como mi en el interior va transformando Vamos haciendo el movimiento del cuello suavemente. Vamos relajando. Vamos a ir deteniendo el movimiento. Detenemos el movimiento. Suavemente. Bajamos los brazos a los costados del cuerpo. Revisamos la postura. Niño en el interior. Ahora vamos a hacer giros de hombros. Niño en el interior de los hombros. Vamos a hacer giros hacia adelante. Vamos girando los hombros. Nos vamos expandiendo el dantien medio. Se van abriendo los espacios. Minyue en el interior del dantien Hacemos círculos suavemente. Minyue en el interior. Vamos deteniendo. Giramos en sentido contrario los círculos. Los hacemos suavemente. Con una sonrisa interior. Vamos moviliza, movilizando todo el interior. Delante y medio. Detenemos el movimiento. Suavemente observamos. Ahora. Vamos a hacer chen, elevamos los brazos suavemente a la altura de duchi. Las muñecas estiran, los deditos separados, el dedo medio hacia arriba, estirar Estiramos los brazos relajados, los codos minyúe en el interior recorriendo todo el interior del medio. y vamos a contraer homóplatos y hombros y vamos a hacer el movimiento vamos a traer y empujarlo por las manos los dedos de las manos contraer esos homóplatos como si se quisieran juntar, y vamos transformando mi yo en el interior, del en medio, va transformando el ti, lo va purificando, lo va limpiando, todos los órganos interiores, se van purificando, se relajan, y vamos a hacer el movimiento, cada cual a su ritmo. Vamos contrayendo. Los sumó platos. Atraemos y empujamos. Atraemos y empujamos. Atraemos. Y entre los brazos relajados. Los codos relajados. Cada cual a su ritmo. Suavemente transformando el chi en el dante en medio. Va relajando. Se van abriendo los espacios. Y muy elevado conectados a la tierra, vamos a empujar, atraer. Sí. Relajadamente, seguimos con el movimiento. Suavemente, bajamos los brazos, relajamos. Minyuu en el interior delante y medio, observa cómo se ha relajado, se ha purificado. Todo el chi en el interior se ha transformado. Ahora, Minyuu en el interior de los hombros y vamos a girar, hacer unos círculos. Y los amplios. Vamos abriendo los espacios. Niño, alegría en el interior. Detenemos. Observamos. Brazos se relajan. Y hacemos el giro en sentido contrario. Giramos, medio en el interior. Sentimos los pero es el espacio interior de los somos se relaja. Se relaja el pecho. Todo se transforma en ti. Abierto, expandido. Detenemos el movimiento. Ahora. Elevamos una bola de Chi a la altura del Dante en alto. Suavemente. Elevamos la bola de Chi enfrente frente de nuestro cuerpo. Elevamos la bola de Chi. Reunimos Chi de todo. Abalas. El Chi más puro y cristalino. A la altura de la cabeza y vamos partiendo. En el interior. Todo este maravilloso que multiplica el lanternal. El cuello. El dorso de las manos a la altura de las costillas. Ponemos las manos sobre la cintura relajamos, apoyamos los talones, y separamos la punta de los dedos de los pies, separamos los talones, las piernas separadas a la anchura de los hombros, las rodillas se relajan un poquitito, como si nos fuéramos a sentar, y vamos a girar mi mente para esto, el coxis va a ir adelante, a la derecha, Atrás, a la izquierda. Y así vamos a ir girando todo el Dante En el interior de mis membros, respirando. Y vamos movilizando todo el interior del Dante medio. Se va transformando. Observa. Es un espacio profundo. Se transforma, va girando, va rotando. Todos los órganos internos se van nutriendo de sí. Vamos girando, el coxis gira, brazos relajados, manos relajadas sobre la cintura, y vamos rotando. Mi yo en el interior de mi mente. Suavemente el movimiento. Ahora, con una sonrisa interior, vamos deteniendo el movimiento, detenemos. Observamos y giramos en sentido contrario. El coxi girás, va adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha, y comienza a girar. Min yuen, mi movil, Estamos movilizando, transformando todo el interior delante en bajo. Todo se transforma, se benefician nuestras piernas beneficia la columna todo fluy vamos rotando el cox rota mi Niño transforma, niño en mente, todo el espacio interior de los órganos que están abajo. vamos parando el movimiento, suavemente detenemos y vamos a hacer respiración de la garganta, coxis hacia adelante, inhalamos, coxis hacia atrás, exhalamos. La boca entreabierta. Vamos transformando sobre el interior. tenemos el movimiento observa cómo el chi interior delante en bajo se ha transformado y yo lo purificaba el chi es transparente puro cristalino ahora los brazos caen a los estados del, del cuerpo Cerra, nos deslizamos en el chi las piernas juntas. Minyu en el interior. Suavemente. Vamos a ir levantando los brazos. A la altura del cuerpo. Elevamos los brazos. Los brazos a la altura de los oídos, apegados a los oídos. Los dedos se estiren y se relajan. Bien La columna se estira suavemente. Y yo en el interior de la columna. Ahora vamos a doblar el cuerpo hacia adelante. Vamos a ir doblando desde las, desde las vértebras del cuello todas las cervicales se van a ir doblando hacia adelante. Después las vértebras de la mitad de la columna, después la dorsal. Todo el cuerpo se va a doblar hacia adelante. Vamos cayendo poco a poco, yo en el interior de la columna. Cada vértebra se abre. Llegamos hasta el suelo. Las manos, las palmas de las manos en el suelo. A la altura de los pies. Dejamos caer la cabeza. Millo en el interior del cuerpo. Es un espacio vacío profundo. La columna se alarga. Yo en el interior, y presionamos tres veces, tomamos aire, presionamos. La frente va, las rodillas. Ahora, giramos hacia la izquierda, las palmas apoyadas en el suelo y vamos a presionar tres veces. Relajamos toda la columna de tumbar, medio en el interior, todo se relaja. Giramos a la derecha. La palma de las manos a pegadas al suelo. Tomamos aire y llevamos la frente tres veces a las rodillas. Ahora, nos relajamos al frente de los pies y vamos a pinzar. Los tendones, llevamos el chi, pensamos los tendones con los dedos y vamos a tomar aire y vamos a llevar la frente a la rodilla. Tres veces. Relajamos, soltamos los brazos, soltamos la cabeza. Devenirme. Minyo comienza a levantarse, los brazos apegados a los oídos, nos vamos levantando, suavemente, y la columna comienza a enderezarse, suavemente, nos estiramos, estiramos las, las cervicales, las dorsales, la lumbar. Estiramos las piernas. Y nos vamos a doblar ahora. La espalda cae hacia atrás. Los brazos se abren un poco. Se estiran suavemente. Minyu en el interior del abdomen, del tórax. Que se abre. Se abre el canal de la vejiga. Todo se abre. Y el mentón agregadito un poco al pecho. Y se abre. Se expande. Mi lo expande. Suavemente. Nos incorporamos a la verticalidad. Siente Como mi en el interior ha transformado todo el interior la columna todo el tiro, del estómago del toro ahora nuestras manos estiradas conectadas con la galaxia reuniendo el mejor chin y más puro de todas las direcciones Vamos reuniendo este chi maravilloso. Y ponemos las manos a la altura, sobre la cabeza. Ahí vamos a verte el chi en el interior, el dante el niño en nutre, el niño amor universal, transforma. Todo está jaulado, jaulado en el dante todo está bien, todo es perfecto, sí es abundante en el, en el cuello, en los interiores, todo se ha transformado, todo es maravilloso, el chi sí, fluye bien, todos los bloqueos desaparecen en el dante mí, todo se ha expandido, mi yo lo ha expandido, lo purificado, lo transformado. El chi es abundante, todo fluye bien, el dante en bajo, todos los órganos recuperados, todo fluye. El chi es muy abundante, todo está jaulado, en las piernas, reunimos chi, en las manos, la palma de la mano derecha sobre el duchi, luego la izquierda. Observemos en nuestro interior, yo amorosamente transformado, ha purificado todo nuestro interior alegría, paz, gratitud, amor incondicional. Somos mi yo. Jaola, jaola. Dejamos caer los brazos a los costados del cuerpo. Nuestra práctica termina. <risa>